hola cómo están bienvenidos a mi canal creaciones betina aprovechando que se acerca el día más hermoso del año el día de la madre les voy a enseñar a hacer esta cajita con chocolates y rosas para que le regales a tu mamá aunque todos los días son ideales para tener detalles con ella alegra su vida con esta hermosa cajita que sé que le encantará con la que puedes demostrarle lo mucho que la amas y hacerla sentir la mujer más feliz y especial de todas en su día. Amigos, hoy quiero enviar saludos a José Luis Vaquero en Zipaquira, operario acuático del Club House en el conjunto residencial Hacienda La Quinta. Antes de ir con el paso a paso, quiero recomendarles este video. álbum desplegable para mi novio. Paso a paso en el canal Regala siempre amor. Ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso. En cartón craft o duples, corte un rectángulo de 23 centímetros por 29 centímetros y en los cuatro lados vas a medir 3 centímetros vamos a repasar con la regla y las tijeras como siempre lo hemos hecho vamos a cortar acá en estos dos extremos y acá en estos dos lados vamos a cortar dos tiritas de 4 centímetros por 17 centímetros de largo y medimos acá un centímetro aplicamos silicona líquida en el centímetro que medimos y vamos a pegar en los dos lados nos quedaría así acá en esta parte yo la quise forrar con cartulina rosada y ahora vamos a armar la base de la primera cajita vamos a armar así y esta parte la doblamos acá para tapar este cartón grab vamos a cortar dos tiritas de 3 centímetros por 17 centímetros y vamos a pegar nos quedaría así ahora vamos a poner dentro una caja de chocolates o el regalo que desees darle a tu mamá Ahora vamos a hacer la tapa, vas a cortar un rectángulo de 43.5 por 17.5 y vas a hacer estas medidas, 3 centímetros, 17.5, 3 centímetros, 17.5 y 2.5 centímetros y vamos a hacer los quiebres, a doblar por las líneas que trazamos. Acá esta parte la vamos a pegar. Nos quedaría así. Vamos a colocar dentro la caja de chocolates. Esta parte la vamos a decorar con una cartulina decorativa. Nos quedaría así. Ahora vamos a cortar en cartón Craft un rectángulo de 25 por 31 centímetros y vamos a trazar en los cuatro lados 4 centímetros. Cortamos en los lados como siempre lo hemos hecho. Y vamos a doblar para armar la base de esta segunda caja. Nos quedaría así. Ahora vamos a hacer la tapa. Vamos a cortar un rectángulo en cartulina decorativa de 21.5 por 27.5 centímetros y en sus cuatro lados vamos a medir 2 centímetros. Igual vamos a hacer lo mismo, vamos a armar la tapita. Antes de armarla vamos a coger esta cinta decorativa en forma de florecitas y la vamos a pegar acá en los cuatro lados. Esto es opcional, nos quedaría así. Y vamos a escribir mensajes. Acá voy a dibujar una estrellita y voy a copiar un mensaje. Puedes escribir un mensaje solamente o puedes copiar varios mensajes como lo voy a hacer. Mamá no te mereces un día sino toda una vida. Todos tenemos un tesoro en casa llamado mamá. Los demás amores vienen y van, pero el amor de una madre es para toda la vida. Feliz día, a la mujer más hermosa e importante de mi vida, mi mamá. Y vamos a poner la tapita para decorar esta parte superior vas a tomar una imagen sea un osito o una virgen que desees y vamos a pegar acá en esta parte ahora vamos a aplicarle silicona líquida a la primera caja acá vamos a pegar la segunda caja que armamos y vamos a pegar acá la base luego vamos a colocar esta tela para rosas que no recuerdo cómo se llama o papel seda y vamos a poner las flores, vamos a colocar florecitas nube para decorar estas rosas y vamos a tapar así vamos a colocar la tapa Y vamos a hacer un moño con un metro de cinta papel de 3 centímetros de ancho vamos a tomar los dedos, los vamos a juntar y vamos a enrollar la cinta recuerden que esta cinta de la parte interior se debe encontrar con la de la parte exterior vamos a cortar así, en forma de pico y con otra cinta acá vamos a doblar vamos a encontrar estos picos acá en la mitad doblamos y vamos a amarrar con otra cinta papel más delgada vamos a sujetar bien vamos a hacer unos piquetes acá vamos a abrir y vamos a empezar a sacar el moño lo organizamos bien y lo vamos a pegar en la parte superior de la caja vamos a enroscar estas tiritas que voy a pegar bien nos quedaría así y esto ha sido todo por hoy espero les haya encantado como pudieron ver es una cajita súper fácil de hacer si te gustó el video déjame un like y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho espero que disfruten mucho de este día al lado de tu madre nos vemos en mi próximo video. chao